No solo creo importante que la nueva Constitución considere la paridad o la importancia de que a través de políticas públicas se establezcan mecanismos que permitan que el acceso a puestos de participación y representación sean equitativos, sino que a su vez iría más allá y trataría de que se reflexionara, que se reconociera, como hemos visto quizás en otras constituciones del mundo, un principio que venga a decir que estará dispuesta a superar posibles eh, desigualdades futuras que se vayan desprendiendo a medida que esta nueva Carta Magna se pone en funcionamiento eh, y estoy pensando en un principio amplio que venga a revisar este contrato sexual, ¿no? en términos de Carol Pateman, que es un contrato tácito que la mayoría de las sociedades desde la construcción de los estados modernos asumimos de manera inconsciente y que subordina a la mujer a ocupar el espacio privado y solamente legitima que sea el hombre el que ocupe el espacio eh, público de visibilidad, que en este caso los puestos de representación eh, se eligen como los máximos representantes. Es decir, buscaría un principio que efectivamente venga a que como sociedad logremos eh, revisar, eh, este, establecer un nuevo contrato social donde todas las partes, eh, principalmente hombres y mujeres, claro, que eh, representamos el 50 y 50%, podemos acceder en, en calidad equitativa, pero a su vez lo extendería a eh, otros espacios, porque lo hemos reflexionado eh, en otros momentos, eh, a partir de eh, otros grupos de la sociedad que evidenciamos que están teniendo dificultades para, para acceder a, a puestos de, de representación o a cargos en toma de decisiones, como pueden ser... Eh, las disidencias sexuales. Entonces, establecería un principio aún más amplio de tratar de superar todo tipo de mecanismo que se reproduzca inconscientemente y que lleve a una inequidad en el acceso eh, a los puestos de, de, de poder de toma de decisión y de representación. Bueno, en principio quiero distinguir dentro de las acciones afirmativas lo que significa una ley de cuotas, que es lo que ha existido a nivel de elecciones eh, generales aquí en Chile y lo que es el mecanismo correctivo eh, de la paridad. En, en términos generales, el funcionamiento, para empezar, Chile fue el último país de la región en incorporar la ley de cuotas, así que podríamos eh, también eh, estimar este precario resultado que la ley de cuotas está dando, porque no me pueden decir que es suficiente una ley de cuotas eh, con los resultados que está dando. Pensemos que teníamos un 23% de mujeres en la Cámara anterior, y, este, y esta Administración ahora vamos a tener un 35. Eh, no, se, no se parece ni por asomo a cómo está configurada la sociedad chilena. Entonces, en principio, yo no, no, no afirmaría desde ningún punto de vista que la Ley de Cuotas ya funciona. Eh, no obstante, el mecanismo correctivo que significa la paridad, desde ningún punto de vista, implica un meter la mano en la urna. Porque si pensamos cómo se da el proceso de repartición, es entre hombres y mujeres de una misma lista, entonces eh, se entiende que eh, estas personas, hombres y mujeres, dentro de esta misma lista están representando los mismos valores. Ahora, si esta persona me está diciendo, o sea, quien me diga que se está metiendo en la lista por eh, establecer una cuota entre hombres y mujeres, entendiendo que la cosmovisión, la experiencia de hombres y mujeres es distinta y que durante todo, to, toda la época conocida que tenemos de la democracia ha predominado la visión masculina a la hora de representar intereses en la política. Si esta persona o quien lo diga que, que es meter la mano en la urna, lo que tiene problema es que en lugar de ser un candidato hombre quien acceda al puesto de representación sea una mujer, pues le diría que eh, vaya a, re, a revisar su, su concepción machista de la realidad porque de ningún punto de vista es meter la mano en la una porque están dentro de la lista eh, hombres y mujeres de esa lista representando eh, un, valores eh, ideológicos, políticos comunes. Yo creo que un primer indicio que encontramos del efecto de la paridad en los debates que se están dando en la Convención Constitucional tiene que ver con que, si quizás en un primer momento pensábamos que como iba a ser una convención paritaria esto iba a significar que se iba a generar de per se una comisión de género que, que no ocurrió. Sí vemos que el aspecto de género toca transversalmente eh, todas las áreas de las comisiones y yo creo que ese es un punto de ganada eh, importante más allá eh, que el debate específico sobre el reconocer un principio paritario para todos los puestos del Estado. Eh, entiendo que los debates a nivel de la Convención Constitucional no han, no han tenido un acuerdo, no han llegado a, a una aceptación eh, común al respecto. Eh, sí, creo y se nota que el tema, y lo vimos también en las candidaturas, es decir, en los programas de las personas que, que se candidatearon, eh, de una forma casi transversal, y este, si clasificamos. Eh, el acceso, digamos el avance, el progreso en materia de derechos de las mujeres en función de las autonomías reconocidas por la CEPAL, es decir, en el acceso a la toma de decisiones económica y física, el principio, de, el principio paritario y de una autonomía en el proceso de toma de decisiones fue algo transversalmente o en general mayoritariamente eh, planteado en casi todas las eh, candidaturas, tanto de hombres que, que finalmente fueron convencionales. Eso eh, lo, lo vimos en, lo, lo, lo recogimos en un informe del Observatorio Nueva Constitución donde reflejamos efectivamente que todas las propuestas de los convencionales que, o una gran mayoría de las propuestas de los convencionales que finalmente accedieron a, al cargo de convencional el, reconocían la importancia de que eh, las mujeres accedieran de forma paritaria a los procesos de, de toma de decisión, mientras que otro porcentaje más menor, creo que era entre un 30 y un 20%, reconocía mecanismos específicos respecto de autonomía económica y eh, física. Sobre todo, en de forma paritaria y que sea recogido a nivel de la Constitución es importante porque el que hombres y mujeres estemos en forma equitativa, en el diseño de leyes, va a tener un efecto claro en todas eh, las demás dimensiones, tanto en eh, cómo se maneja eh, el aspecto de la autonomía económica o eh, la autonomía física de las mujeres. Eh, así que yo creo que la primera victoria tiene que ver con que de forma transversal el tema de género está siendo eh, planteado en las distintas eh, comisiones eh, dentro de la Convención. Creo que es importante que como sociedad eh, revisemos todos los supuestos culturales que nos impiden eh, relacionarnos eh, y funcionar eh, de forma eh, más democrática, más justa. Pensemos que eh, la democracia implica una evolución, implica una expansión de derechos en ese proceso evolutivo. Cuando ciertas bases, ciertos principios mínimos como que eh, grupos excluidos sean incorporados en, en el proceso de toma de decisiones eh, por cuestiones culturales no se debate, nos encontramos con retrocesos, como que se ponga en cuestión, por ejemplo, eh, lo hemos visto, el voto femenino, o que en algún punto se pueda eh, plantear la posibilidad de un voto censitario. Esos son eh, resabios que quedan de que no ha existido una revisión de, eh, como sociedad, eh, de este pacto en función del cual estamos relacionándonos, interactuando, demás. El, el proceso constituyente es una oportunidad en este sentido, así que creo que es la instancia ideal para que eh, y también creo que es súper positivo en ese sentido que eh, la Convención se acerque a, distinto, a la ciudadanía a través de, de distintas actividades para que el proceso de reflexión respecto de estos eh, contratos eh, sexuales eh, inconscientes donde eh, confinamos, por ejemplo, a la mujer al espacio privado u otros donde asumimos que ciertos sectores no les corresponden eh, en representación, no siquiera eh, les visibilizamos, sean incorporados eh, y implica un, un verdadero cambio de paradigma en ese sentido.